estamos acá en la plaza Villarino y vinimos a constatar la poda de los árboles y vemos que fueron cortados más o menos las ramas altas de aproximadamente 10 metros son son dos arbolitos sobre la calle, dos eucaliptus, sobre la calle eh, San Martín y dos sobre la calle Comodoro de Avia. Eh, son árboles que indudablemente estimo que correrían peligro y que van a volver a agarrar porque el eucalipto es un árbol que, que renace. Y que, bueno, y que va a tirar brotes nuevos. Espero que el municipio no siga con esto y que de los cuatro, veo que dos están en malas condiciones y los otros, eh, a lo mejor por seguridad, eh, fueron sacados. Esperemos que ahora eh, se vuelva a forestar nuevamente. Estoy viendo también otro arbolito, que otro eucalipto, que ya está en... que lo han podado el año pasado, lo han cortado y ya está renaciendo. Así que bueno, desde la Fundación del Árbol y la Tierra, eh, no hemos tenido un llamado del municipio que nos invite a participar de, de esta tronchada de los eucaliptos. Esperemos que la próxima tronchada... ...de árboles, eh, sea con el, con el acompañamiento de, de la Fundación Amigos del Árbol y la Tierra... ...y además de, de vecinos de Patagones. Este, bueno, creo haber dado mi opinión al respecto... ...y bueno, les agradezco a los vecinos que han salido a defender el arbolado público. Sigamos plantando y llegamos sigamos plantando que el, el árbol es vida y el mundo de, de la única forma que se protege es poniendo arbolitos como lo hace la fundación Amigos del Árbol de la Tierra y mucha gente. Bueno, muchas gracias.